creo. Perfecto. Pues, en primer lugar, buenos días o buenas tardes, según el uso horario. Uh, ya creo que me conocéis, para los que no, soy Pablo Lombardo, responsable del programa de máster en dirección de recursos humanos, en EU de Business School, y eh, hoy tenemos la oportunidad de introducir el tema de la reforma laboral que desde hace aproximadamente año y medio ha venido siendo una constante barra este, incipiente, barra amenaza, barra transformación, barra hasta que se convierte en una realidad a finales del año pasado y que fue ratificada en días pasados por el Congreso de los Diputados del Reino de España. Una reforma laboral, cuando atiende a, la, a una legislación tan sensible y tan compleja, pone a todos los que estamos involucrados, directa o indirectamente, en el tema de, bueno, ¿y quién sabe de esto en este momento? Entonces, por fortuna, quienes nos dedicamos a la formación en el área de recursos humanos Siempre tenemos una memoria extraordinaria para a, buscar quién fue nuestra alumna barra alumno, luego amiga amigo, que tendría y estaría en la circunstancia de mmm, saber un poco sobre esto y hacerlo. Y yo he tenido el privilegio de ser profesor de Cristina Robleño García. Cristina llegó a nuestro Máster de Recursos Humanos siendo una experta en administración de personal. Cuando digo administración de personal, digo que se dedicaba a la parte dura de la gestión administrativa en términos de contratos, nóminas, etc. Y ella llega allí con una formación y una idea. Y su idea es expandir su horizonte. No quiere renunciar a lo que ella ha sido profesionalmente, sino que sencillamente dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y lo bueno de tener en un aula a un profesional como Cristina es que sirve como piedra de toque para aquellas cuestiones que uno expone, Cristina, de una manera muy poética, de las eh, estampa contra la cruda realidad y porque ella vive la cruda realidad. En la actualidad se desempeña en el Grupo VITAS como eh, directora del área de administración de personal. Ya nos explicará que no es lo que creemos porque el Grupo VITAS está haciendo eh, dentro del sector eh, privado de salud en España eh, una apuesta muy fuerte en un país donde van de la mano la salud pública, y la salud privada, porque no son eh, enemigos, por el contrario, trabajan con unas sinergias extraordinarias y sobre todo porque eh, España es un país que tiene un sistema sanitario público extraordinario y excelente, pero que es imposible literalmente de mantener en su totalidad porque eh, los costes que tiene son mayores que cualquiera de las contribuciones que hacemos los contribuyentes y las ayudas que el Estado pueda tener. Entonces el concurso de la salud privada, pues, ha representado en los últimos años una oportunidad y eh, el Grupo VITAS, pues, está en ello. Y además a Cristina la invitan no solamente a subirse al carro, sino que le ponen una serie de retos, porque el Grupo VITAS no quiere seguir siendo lo que ha sido, sino que quiere ser distinto y mejor. Y entonces bueno, eh, Cristina ha, ha dado, ha sido formadora en nuestra escuela y en los últimos tiempos la he tenido que dejar un poquito porque me ha pedido, dice estoy en un proyecto de cambio muy importante, dame. Pero cuando llegó lo de la uh, reforma laboral dije no, esta vez voy a, voy a apostar por ella. Y le voy a quitar una hora y media de su tiempo precioso, que no es una hora y media, pues un poco más. Cris, estamos a, a, a escuchándote. Eh, os vamos a dejar que tú desarrolles el tema. Yo estaré este, aquí siguiéndote y después mm -hmm. lo que haremos, eh, los, las preguntas, podéis irlas poniendo por el chat para los que estáis presentes. Y sobre todo, no tengáis temor, seáis España, ¿Viváis en España o no viváis en España? Este, reformas laborales hay en todas partes. Y más o menos, este, todas van por el mismo camino. ¿Ok? Entonces, pues nada. Gracias mil. Gracias, Avitas, por darte este, eh, la, la, la venia de que tuvieras la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pues nada. Estamos atentos. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias a, a todos los que, los que nos, estáis, nos estáis viendo. Es una pena que tenga que ser, que tenga que ser virtual, pero, pero bueno, eh, tiempo de cambios. Voy a compartir pantalla ¿vale? y voy a ver con vosotros bueno, la presentación que, que hemos preparado. A ver, dame un segundo. Vale, bueno. Pues, como os comentaba Paolo, vamos a, vamos a analizar eh, el impacto de, de la reforma laboral. Eh, nos hemos centrado principalmente en el, en el impacto de, de las contrataciones. O sea, ya, ya os adelanto que, que a pesar de que esto se vende a bombo y platillo, eh, vais a ver que, que a lo mejor los cambios no son para tanto o eso es eh, la sensación que tengo cuando, cuando lo, lo comento con, con mis amigos, con la gente de, del trabajo, parece ser que a lo mejor los medios de comunicación se, se han excedido en esto, pero bueno, sea como, como fuere, y no voy a entrar en, en tema de, de política, eh, sí que he querido poner esta foto porque creo que, que refleja, a pesar de ser un tema bastante árido, eh, que espero que, que los que eh, hayáis comido os hayáis tomado el café o si no lo estáis lo estéis tomando. Bueno, pues creo que esta imagen eh, refleja un poco la situación eh, que llevamos unos meses viviendo eh, quienes trabajamos o quienes nos movemos en el área de, de Administración de Personas Relaciones Laborales o área de Personas recurso, Recursos Humanos. Bueno. Sabéis que, que esta reforma se, se ha aprobado por los pelos. Eh, hubo ahí un voto que ya os digo, no voy a entrar, no voy a entrar en política, pero bueno, esto, esto es así y finalmente esta reforma eh, se, se lleva a cabo. Y bueno, pues eh, yo he querido aprovechar o quiero aprovechar esta, esta horita, ya no para repasar artículo 33 del estatuto o, de, o, de, o del nuevo... De la nueva ley, sino un poco más para que os quedéis con las nociones básicas, ¿vale? De una forma más, más coloquial, eh, como yo digo, culturilla general y que sepáis, pues bueno, lo, los principales cambios. Sí que es verdad que os, eh, os dejo el link eh, donde estaba publicado el BOE, os dejo también eh, la página de, del SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal Español, donde podéis eh, consultar eh, con detalle. Eh, todos los, eh, los contratos, incluido el modelo oficial que, que deben de firmar los empleados. Pero para no expandirnos demasiado, y ya os digo, y sobre todo porque para mí lo, lo verdaderamente interesante de este ratito es que cuando os vayáis a tomar un café con alguien o, o lo comentéis eh, con vuestros familiares en el trabajo y demás, pues bueno, sepáis, sepáis traducir qué, qué es lo que quiere decir el, el legislador. Bueno. El principal cambio o, o el espíritu que le, que le ha querido dar el legislador ¿no? aprobando esta, esta reforma laboral eh, es eh, la presunción de eh, la contratación indefinida. O sea, invertimos. Ya por defecto se entiende que todos los contratos que a la hora de contratar a un empleado la contratación tiene que ser indefinida. ¿Cómo nos impacta esto? Pues ahora más que nunca vamos a tener que justificar la temporalidad en caso de necesitar un contrato temporal. Y ya la normativa, la jurisprudencia nos venía dando, nos venía dando pistas sobre, sobre ello. Como muestra, muestra de esto eh, es la sentencia, que tampoco os la voy a leer, pero que sí que os he dejado el enlace del Poder Judicial donde podéis consultarlo, donde ya en diciembre del 2020... Nos decía eh, que no tenía cabida un contrato eh, de obra y servicio para aquellas empresas en las que su actividad principal estaba basada precisamente en contratar, subcontratas o en, o en dar esa prestación, de, esa prestación de servicios. Y ahí ya... Determinados sectores como la construcción o el telemarketing, contact center, que se dedican a dar servicios a, a otros clientes, a externalizar parte de, de esos servicios, se encontraban con… Eh, ¿y ahora qué hacemos? Porque si bien es cierto que el Tribunal Supremo tumbaba o, o, o derogaba, intentaba eliminar los contratos de obra y servicio, no teníamos una herramienta o no teníamos otro tipo de contrato de contratación que pudiera eh, solventar la situación o las necesidades que tienen, que, que te, que tienen las empresas de, de estos sectores. ¿Vale? Veréis más adelante que la reforma laboral sí solventa y sí da herramientas de flexibilidad a, la, a las empresas y, y creo que, que en eso eh, ha sido bastante, bastante acertada la, la reforma. Pero bueno, por el momento... Hasta aquí eh, eh, nos olvidamos o, o decimos adiós a los contratos de, de obra y servicio. Bien, ¿qué pasará con aquellos contratos que, que, están, que, ya, que estaban vigentes o, que, o la gente que ya estaba contratada con este tipo de contrato antes de, del 31 de, de diciembre? Eh, bueno, pues muy sencillo, o sea, se, se sigue manteniendo con la legislación anterior, es decir, duración máxima de tres años ampliable a cuatro por por convenio colectivo, pero es verdad que, que a partir de ahora en adelante este contrato queda, queda derogado. El siguiente contrato, y yo creo que, que es el más popular o el que más conocemos a la hora de, de los contratos temporales, es el contrato eh, por circunstancias de la producción o, o el llamado coloquialmente el contrato el contrato eventual. Es verdad que desde mi punto de vista no hay, no hay un gran cambio porque ahora, según vayamos avanzando, veréis que había cosas que ya estábamos haciendo, pero sí que es verdad que la reforma laboral viene, viene a endurecerlo. Eh, este contrato, eh, podemos decir que se, que se divide en dos eh, subtipos o, o dos subcontratos, principalmente eh, dependiendo de, de si la eventualidad es ocasional o, o imprevisible o si es ocasional y previsible. ¿Qué significa esto? Pues tan sencillo como tratar de ajustar la necesidad o la demanda de la producción al número de empleados o al número de puestos de, de, puestos de trabajo. ¿Vale? Si nos vamos a la página del SEPE, eh, lo que os vais a encontrar tal cual eh, es esto, en el que nos dice que a partir de, del Real Decreto 32 de eh, Ley 2021, la duración máxima de este contrato es de seis meses. Esto no es nuevo, ya nuestro estatuto nos, nos marcaba nos marcaba esta duración. Sí que nos marca el matiz de que los contratos, igual que en el caso de la derogación de los contratos de obra y servicio, eh, los celebrados anterior al 31 de diciembre, eh, al 30 de diciembre del 2021, se regirán por la normativa anterior. Los celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo tendrán una duración máxima eh, debido a esta disposición transitoria de seis meses y en adelante, a partir del 31 de marzo, los contratos se regirán por la ley eh, 32-2021, o sea, la reforma, la reforma laboral. Sí que es verdad que la reforma laboral... Eh, incide o pone el foco, eh, y cito literal, en el contrato deberá constar con precisión y claridad la causa o circunstancia que lo justifique y además, entre otros extremos, la duración y el trabajo a desarrollar. ¿Vale? Y esto es muy importante y tampoco es nuevo. A la hora de utilizar este contrato sí que tenemos que eh, justificar muy bien el objeto del contrato. ¿Qué es el objeto del contrato? El motivo por el que estamos contratando a un empleado de forma temporal y no indefinida. ¿Y esto qué implica? Esto implica que yo no puedo dar a firmar el contrato a mi empleado de cualquier forma. Tengo que, tengo que hacer hincapié precisamente en la causa o la circunstancia que lo justifica. Si no, si no lo justificamos bien, la reforma eh, trae consigo que no hay... Eh, prueba en contra, por lo tanto no vamos a poder defendernos o no vamos a poder argumentar de que verdaderamente se trata de un puesto o de una situación temporal automáticamente esos contratos pasarán a ser temporales y como digo, esto no es nuevo esto ya venía pasando, o sea quien se, se mueva en, en este área, quien no ha vivido una inspección de trabajo, le han re, revisado los objetos de contrato y si no estaban bien redactados, pues eh, transformación de contratos a a indefinido. ¿Vale? Y bueno, pues eh, no tiene, no tiene más cambio la indemnización sigue siendo la de 12 días por año, por año trabajado, y sí que es verdad que se mantiene también la ampliación eh, a la duración máxima de un año eh, según el convenio, el convenio sectorial, con una única eh, prórroga. Os he querido dejar aquí, eh, si veíais los tres subcontratos, os he querido dejar aquí algunos, algunos, algunos ejemplos, porque es verdad que, que a mí me pasa, o sea, cuando te pones a leer la ley, dices, bueno, parece que lo he entendido, pero cuando luego solo tienes que trasladar al día a día. Eh, ¿Esto era previsible? ¿Esto no era previsible? ¿Era ocasional? Eh, ¿Era estacional? Bueno, eh, vamos, voy a intentar de, de solventar, de solventar esas dudas. Igualmente, como siempre, si sí, eh, después en el futuro necesitaréis contactar conmigo, por supuesto, sin, sin ningún problema. Bueno, pues nos dice, eh, por circunstancias ocasionales e imprevisibles, claramente... Esto quiere decir imprevistos. ¿Qué puede ser un imprevisto? Pues, por ejemplo, sector servicios, sector bancario. Si yo en mi sector, eh, en, mi, en mi banco, eh, mediante aplicación móvil, eh, doy la información de movimientos bancarios o, puede, o pueden realizar transferencias, pueden realizar el abono de la domiciliación de los recibos, demás, y de repente se me cae esa aplicación, tengo una caída de, de la red. Eh, lógicamente no me puedo quedar sin dar esa parte de, de servicio, tendré que eh, aumentar los recursos, eh, tendré que contratar más gente de forma presencial en mis oficinas. Pues esa, esa situación tendría cabida dentro de, del contrato temporal sin olvidarnos que lo tenemos que, que justificar. ¿vale? Por ejemplo, en la hostelería, pues eh, si yo eh, de repente tengo un, un exceso de reservas debido a... Perdona debido a, a, a, bueno, pues a, a, algún, a algún imprevisto o como os pongo aquí pues eh, retrasos, eh, excesivos retrasos en la entrega de producto de los proveedores y tengo que eh, eh, sacar adelante una cena en un día concreto y debido a, esto, a estos retrasos necesito más personal del que tenía previsto, pues también tiene cabida, tiene cabida este, tipo de, este tipo de contrato o en el caso de, de la construcción pues si tengo un de, desprendimiento de, de materiales o, o derrumbe los me puedo adaptar o puedo utilizar este, este contrato, siempre y cuando con una duración máxima de, de seis meses. ¿Esto significa que tengo que hacer sí o sí eh, la, el contrato eh, directamente por duración de seis meses? No, o sea, lo puedes hacer por tres y ampliar otros tres, lo puedes hacer por cinco meses y 29 días y ampliar después un día más, siempre y cuando eh, no superemos la duración máxima y, y, la, y una prórroga. Para, para mí, eh, que la reforma laboral aclare y, y, bueno, y deje o sea, ampare la cobertura de las vacaciones, eh, te, eh, entendiendo como eh, circunstancias de la producción por oscilaciones de la, de la demanda las vacaciones, Creo que es un punto que alivia muchísimo a, a las empresas. Ya había quedado claro que los contratos de interinidad, los de sustitución, no servían para cubrir vacaciones, pero en noviembre del 2020 había, sal, eh, había, había habido una sentencia del Tribunal Supremo en el que dejaban en entredicho o, o prácticamente también eh, dejaba sin utilidad los contratos eh, eventuales para la cobertura de, de vacaciones, incluso eh, en algunas comunidades, en bueno, algunas provincias eh, la, la inspección de trabajo, de, de oficio estaba revisando cómo se estaban realizando esas coberturas de, de vacaciones. Bien, pues para mí esto, vamos, para mí creo que para todas las empresas es una buena, es una buena noticia que, que quede claro la utilización de, del contrato eventual para la cobertura de vacaciones y también respetando la duración máxima de, de seis meses. Importantísimo no vale eh, hacer el contrato y poner como objeto de, de contrato, o sea, que la redacción del objeto de contrato sea cobertura de vacaciones. Siempre, siempre vamos a tener que detallar a qué empleados estoy cubriendo, en qué fechas estoy sustituyendo, si no... Eh, recordar, eh, será un contrato en fraude de ley, no estaremos justificando esa temporalidad y por defecto la normativa entiende que todas las contrataciones han de ser indefinidas ¿vale? y como, como última casuística dentro del contrato por circunstancias de la producción pues están eh, las circunstancias ocasionales y, y previsibles aún siendo estacionales y bueno, creo que, que este es los casos más, más claros, eh, las situaciones más claras que se nos pueden dar, pues por ejemplo, eh, las empresas consultoras que tengan que dar soporte telefónico a la declaración de la renta, claramente eh, es, un pico de, es un pico de producción en el que vas a necesitar eh, contratar eh, para dar el soporte específico para, para la declaración de la renta o en el caso, de, eh, en el caso del retail, las campañas de rebajas. Importante siempre y cuando tenga una duración menor a 90 días no al año, no consecutivos por, por trabajador. ¿Vale? El siguiente contrato, y sí que es verdad que no, que no ha tenido eh, una, una modificación sustancial, es el contrato de, de interinidad, el contrato de, el contrato de sustitución. Para mí lo, lo más llamativo o quizás lo más, lo más ventajoso es que eh, antes teníamos la duda de si podíamos hacer eh, coincidir a la persona, sus, eh, al sustituto con la persona que iba a ser sustituida. La ley se pronuncia en esto y aclara que efectivamente podrá iniciarse hasta 15 días antes de que se produzca la, la ausencia de, de la persona, ¿Qué es importante a la hora de celebrar un contrato de, de interinidad que eh, la ausencia que vayamos a cubrir o al trabajador que vayamos a, a cubrir tenga derecho a reserva del puesto de trabajo. Es decir, que si la persona decide volver a la empresa, vaya a mantener su puesto de trabajo en las mismas condiciones antes de, de que se hubiera marchado. Eh, nos permite también eh, dar contratación a, a tiempo parcial. Eh, a la hora de, de cubrir las reducciones de jornada por, por guarda legal, es verdad, pues ya os digo que esto no, no es algo que, que se haya modificado, pero sí que es algo que se ha esclarecido y que, y que se ha detallado más cuáles son esas, esas situaciones, seguimos manteniendo la parte eh, de los procesos de, de selección hasta que se hace la, la cobertura de, de esa vacante o una, o, o una promoción interna, y eh, recalco, como en el caso de, de los contratos eventuales, eh, la, la necesidad o, o la importancia de identificar al trabajador sustituido y la causa, y la causa de, de, de sustitución. Si no, si, si por mucho que, que legalmente esté correcto y estemos, estemos cubriendo pues, una excedencia por cuidado de menores que tiene reserva de, reserva de puesto de, de trabajo, si no lo redactamos bien o no le damos la forma correcta en el, en el contrato, eh, estará, estará en fraude de ley y la inspección no lo podrá, no lo podrá transformar a, a indefinido. Vale cuando acaba un contrato temporal, cuando se extingue la relación laboral, en el momento en el que se reincorpora el, tra el trabajador sustituido o en el momento en el que se, en el que se acaba la reserva de, de puesto de trabajo. Eh, hay convenios que dan la posibilidad de, de una excedencia voluntaria, ¿vale? una suspensión de, de contrato de forma voluntaria eh, te puede en torno a tres años y únicamente reservan el puesto de trabajo en el primer año. Pues en el momento que se acaba eh, la reserva de puesto de trabajo es en ese momento en el que tenemos que finalizar la relación contratual eh, con un contrato temporal interino, pues no tendría cabida, no tendría cabida este tipo de, de, su, de contrato de, de sustitución. Y, bueno, una vez transcurrido lo, los tres meses de, del proceso de, del proceso de, de selección. ¿vale? Vamos a pasar al contrato indefinido y para mí este es el gran protagonista de, de la reforma. Este contrato ha pasado de ser el gran desconocido, salvo para aquellas empresas en las que su actividad ya era, de forma, ya era de forma intermitente, eh, por ejemplo, creo que todos tenemos en la cabeza las empresas temporeras, eh, quienes recogen las fresas, pues está claro que es en un periodo, de, en un, en un periodo determinado o incluso eh, los colegios, el, el periodo lectivo está claramente calendarizado y, y está claro cuándo vamos a necesitar a, lo, a los empleados. El principal cambio que trae, que trae la mejora, eh, perdón, la reforma es afinar la definición de qué se entiende por un contrato fijo, fisco, fijo discontinuo. Y nos dice, y, y cito textual, el contrato fijo discontinuo es un contrato laboral indefinido que tiene la particularidad de que el trabajo se desarrolla de forma intermitente, es decir, los, eh, los empleados no trabajan todo el año la necesidad de la empresa de tener trabajadores sí que es permanente, pero solo para una temporada concreta. Y esto es lo importante. De carácter trabajos realizados de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Este párrafo es el que da cabida a los contratos fijos discontinuos a todas las empresas que se encuentren en la necesidad de, de utilizarlo, independientemente de la temporalidad o no de su, de, su, de su actividad. Además, se autoriza a las empresas de trabajo temporal, a las CTTs, a hacer contratos fijos discontinuos con sus empleados con el fin de cederlos a, a, empresas, a empresas usuarias. ¿Vale? ¿Qué más nos ha traído la reforma en relación a este contrato y que por ello eh, hace, que sea, hace que sea el, el gran protagonista y el, que, y el que a partir de ahora ya no podemos tener aparcado como un contrato que, que, que sabemos que existe pero no lo hemos visto. Eh, estoy segura de que a partir de ahora lo, lo, vamos a, lo vamos a ver, al igual de que estoy segura... En cuanto a los contratos temporales, que tendremos que esperar también a que, va, a que vaya habiendo jurisprudencia, eh, vaya habiendo actuación de, de las inspecciones para ir viendo exactamente la interpretación que, que, bueno, que los organismos o que, o que el legislador eh, ha dado a la, a, la reforma, a la reforma laboral. En este caso, ¿qué es lo importante? Lo importante de este contrato... Eh, es que nos dice que los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre sus contrataciones. ¿vale? Pues si yo, eh, yo trabajo en una consultora y estoy eh, vinculado a un cliente, a un proyecto y se si acaba, solamente podré estar, eh, Bueno, no sé si sabéis que cuando, cuando acaba el proyecto, eh, los, los empleados que están con contrato fijo discontinuo, eh, pasan a cobrar la prestación, de, la prestación de desempleo hasta que se les hace un, un nuevo llamamiento. Bien, pues eh, no, te, no te finalizan, sino que esperas el nuevo llamamiento y lo importante de esto es que eh, deja, deja claro, deja marcado que los convenios sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre subcontratas, o sea, me van a decir o voy a saber cuál es el periodo máximo en el que yo voy a estar desempleada esperando mi llamamiento y e indica que en caso de, de defecto, en caso de que nos indiquen el convenio, como máximo podrá ser de, de tres meses. Creo que, que claramente lo que, lo que se trata de, de hacer o lo que se trata de cubrir con este tipo de, de contratos es dar estabilidad a, a, a los empleados y evitar esa, esa incertidumbre. Vale. Además, eh, se crea una bolsa sectorial de, de empleo en el que se permite a los empleados eh, que se sigan formando en ese, en ese tiempo en el, que, en el que están inactivos y, y bueno, me viene a la cabeza eh, principalmente la Fundación Laboral de, de la Construcción. Creo que es una de las fundaciones que, que más cursos de, de formación dan para, para los empleados eh, con, este tipo, con este tipo de contratos y sí que es verdad que a mí me queda la, la curiosidad de si nuestro servicio de empleo público estatal y la Fundación Laboral de la Construcción serán capaces de, de atender eh, la demanda formativa que, que la utilización de este tipo de, de contratos pueda, pueda demandar ¿no? o sea al final también eh, te, tenemos que ser capaces de, de dar soporte a, o de formar a todas esas personas que, que se encuentren en la situación de, de, pe, de pedirlo. En cualquier caso, pues bueno, supongo que también será cuestión de tiempo y que, y que seguro que sí que, que logran, logran atender todas las peticiones. Deja también el matiz de la celebración a, a tiempo parcial, que anteriormente no se, no se indicaba nada al respecto... Eh, nos indica la, la obligatoriedad de elaborar un, ceso, un censo anual. Al igual que la temporalidad, vamos a tener que informar a nuestros comités de empresa, a nuestros sindicatos, de la celebración tanto de los contratos temporales como de, de los contratos eh, del personal eh, en contratos fijo, fisco discontinuos. Sí que se... se se, se quiere ir a, a establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y también da la opción a los convenios de establecer una cuantía, eh, una compensación en el momento del de fin, de, de fin de llamamiento. Eh, creo que es una de las cosas positivas también que tiene, que tiene esta reforma en el momento en el que, en el que en el que acaba eh, o, o estás esperando la recolocación, pues bueno, yo creo que que el empleado reciba un plus o una cuantía o una bolsa, eh, no lo quiero llamar indemnización porque no es indemnización, pero creo que eso sí que os va, os va a visualizar por, por, dónde, por dónde va esto. Eh, bueno, pues yo creo, que, yo creo que todo esto es, es beneficioso para, para los empleados. Otro de los puntos... Que, que, destaca, que destaca esta reforma eh, es la inclusión la, de la antigüedad, eh, entendiendo la antigüedad como fecha de alta en este tipo de contrato y no como el tiempo efectivo de, de, los, servicios, de los servicios prestados. ¿vale? Eh, veréis que, que ahora después esto tiene, tiene un impacto a la hora de calcular, de calcular las indemnizaciones, sobre todo por la creación de, del contrato fijo por, por obra. Vale. Me encantaría preguntaros si tenéis dudas hasta aquí. Imagino que, que estaréis haciendo las preguntas en el chat o lo estaréis apuntando para, para después. Por favor, sentiros con la total libertad de, de preguntarme. Para mí se me, se, me hace, se me hace bastante raro no tener un feedback de, no sé, de si os estoy aburriendo, de si os, de si os está pareciendo interesante... Y bueno, pues espero, espero las, preguntas, las preguntas después. ¿Vale? Este es el contrato que, que os comentaba, el contrato fijo indefinido a escrito a obra. Y bueno, este contrato claramente nace de la, supres, de la supresión o de la eliminación del contrato temporal por, por obra y servicio. Eh, Derogar el contrato no significaba que la situación en las empresas había cambiado o que las empresas iban a dejar a trabajar, a trabajar, dejar de trabajar por, por obras. ¿Vale? Eh, dice, dice que este contrato tendrá la consideración de contrato indefinidos adscritos a, a obra aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obra de construcción. Claramente, perdón, es, eh, este contrato eh, es para aquellas empresas que se mueven en el convenio estatal de, de la construcción. ¿Qué es lo importante o relevante para este tipo, este tipo de, de contratos? Y es este párrafo de aquí: la extinción del contrato indefinido, adscrito a obra, será por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que por finalizar la obra. Las empresas no van a poder finalizar la relación, la relación contractual con el empleado, sino que van a tener que eh, proponer al empleado una recolocación. ¿vale? ¿Qué puede suceder a la hora de, de realizar esta propuesta de, de recolocación? Además, no solo ofrece la recolocación, sino también... Eh, Facilitar esa formación necesaria para el nuevo puesto de trabajo en el, que, en el que se quiera recolocar o en el que se necesite recolocar a los empleados. Bien, ¿qué puede suceder? Que la persona trabajadora rechace la recolocación, tendrá un plazo de siete días para comunicar a la, a la compañía si acepta o rechaza eh, el, nuevo, el nuevo puesto o la, o, la nueva, o la nueva obra, en caso de no pronunciarse se entiende que se rechaza… Como opción B eh, o, se, o segundo escenario, puede ser que una vez que hayamos formado a la persona, eh, no tenga la cualificación necesaria o haya más personas cualificadas que puestos de trabajo o obras yo tenga dentro de la, de la, misma, de la misma provincia. Por lo tanto, también con, los, con el comité de empresa eh, se tendrán que pactar esos... Eh, bueno, pues eh, con esos requisitos en cuanto a la hora de, de decidir quién, quién, qué personas serán recolocadas y quiénes no, o directamente que no haya eh, posibilidad de, de recolocar dentro de, dentro, de la misma, dentro de la misma provincia. ¿Vale? ¿Qué sucederá en este caso? Bien, eh, se extinguirá la relación, de, la relación contractual y aquí es donde, donde os transmito la importancia que veíamos anteriormente de reconocer la antigüedad eh, en base a la, a, a, la, a, la fecha de, a la fecha de alta y no al periodo, y no al periodo temporal. Se, se indemnizará, se finalizará la, la relación contractual, se finalizará el contrato indemnizando con un 7% de, de todos los conceptos salariales o del salario bruto anual percibido por el trabajador en el periodo efectivo o en el periodo de, de contratos efectivos, con independencia del número de personas eh, trabajadoras afectadas. Claramente esto eh, deja, o sea, desaparece la posibilidad de un despido colectivo, eh, que, el artículo 51 del estatuto, de, del estatuto de los Trabajadores, y nos vamos no a los 20 días por año trabajados, sino a ese 7% de, de indemnización. Está por aclarar en cuanto a, al salario si se, se pasará a anualizar o normalizar, es decir, a, a equiparar si la persona hubiera trabajado periodos de años completos o si efectivamente se va, se va a calcular única y exclusivamente con los periodos efectivos trabajados. Vale. El siguiente contrato que también tiene, tiene una gran modificación o, o, bueno, o ha pasado a simplificarse, aunque al fin y al cabo yo creo que se sigue viendo un poco el reflejo de, de lo que teníamos antes es el contrato para la formación y el contrato formativo, el contrato para la formación y el aprendizaje. Si bien ahora eh, se queda un único contrato formativo con un doble objeto, la formación en la alternancia que con el trabajo retribuido por cuenta ajena, esto lo que trata es de compatibilizar la formación con el propio, con el propio trabajo, que, que podemos entender que era nuestro contrato de formación y, y aprendizaje antiguo, o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios. Es decir, yo he acabado mi carrera o yo he acabado de formarme Voy a entrar a un puesto de trabajo del nivel de mi formación, pero necesito un tiempo de capacitación hasta llegar a, a tener los conocimientos o aptitudes, aptitudes que, que el puesto de trabajo ne, necesita. ¿Vale? Igualmente, eh, si nos vamos al SEPE, podemos ver cómo han hecho esta, esta, esta diferenciación. Nos dice el contrato de formación en alternancia lo que pretende es compatibilizar el trabajo remunerado con los estudios, adecuando los estudios al trabajo. Por lo tanto, va a tener que haber eh, una formación dual, una formación práctica y una formación teórica. Vamos a tener que seguir manteniendo los tutores que dan apoyo o que forman a, a, este tipo de, a estos empleados y, y además eh, bueno pues eh, tienen que seguir eh, recibiendo esa formación teórica eh, nos dice aquí además que el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% durante el primer año tiene lógica que se dedique un 45% del tiempo a formarse tiene todo el sentido y al 85% durante, durante el segundo año de la jornada máxima legal de, del convenio de, de la empresa la retribución es reducida porcentualmente, el 60% el primer año y el 75% el segundo año, respecto a la de convenio, y no pudiendo ser inferior al salario mínimo inter, eh, interprofesional, que aprovecho para, para decir que, aunque eh, estaba como pincelada la reforma laboral, ya sabéis que hace poco se, se aprobó 14.000 euros anuales con carácter retroactivo a, a, uno, de, a uno de enero. La duración de este contrato también está limitada, eh, entre tres meses y dos años continuados o, o no, y no existe límite de, de contratación en eh, la edad a las personas a, a contratar. Otro de los cambios importantes, o quizá que yo creo que, que todos los empleados que estaban bajo el paraguas de, de formación y de prácticas, es que ahora sí, dentro de la cotización, por contingencias comunes, ya no solo se, se cotiza pues para, para jubilación o por si, uh -huh. pues si tenías algún tipo de, de enfermedad, ¿no? que, que imaginaros, pues normalmente estos contratos estaban enfocados para personas entre 20 y 30 años y hablarle de que, está, de que sí, estás cotizando, pero para cuando te jubiles, pues quedaba un poco ahí como, bueno, sí, ¿dónde estaré cuando, cuando me quiera jubilar? y no, es, no se estaba cotizando para, para el desempleo, por lo tanto podías estar dos años con, con un tipo de, de contrato en formación y no ibas a recibir, a, re, a recibir desempleo. Ahora ya sí. Ahora ya sí eh, se incluye fogasa, desempleo y formación, formación profis, profesional. Vale El siguiente subcontrato o el siguiente objeto de, de los contratos eh, formativos es adquirir una práctica profesional. Creo que, que aquí no, no surgen dudas eh, en cuanto, bueno, una vez que la persona ha acabado la carrera o está formada, disponemos de tres años o cinco en el caso de las personas con discapacidad para poder celebrar este, este tipo de, de contrato. La retribución eh, se determinará en el, en el convenio y vendrá determinada por el grupo profesional en el que vaya a desempeñar el, el puesto de trabajo y siempre y cuando no siendo inferior al salario mínimo inter, interprofesional. Eh, dice que desde que sostiene el título habilitante se mantiene, es lo que habíamos dicho, eh, no, no, no podemos contratar a cualquier persona bajo este, este contrato formativo vinculándolo a su, a su carrera que cursó hace 20 años, sino que como máximo podrán haber pasado tres eh, o cinco años en caso de, de personal disca, eh, con discapacidad es exactamente igual que, que, que el objeto anterior, eh, cotiza para desempleo, para Fogasa, para formación profesional, y sí que nos deja ver la reforma, eh, un anuncio del estatuto de, de becario que dice que se adoptará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la, de la norma. Y, y no sé si estaréis al tanto de que, bueno, sabéis que la, las becas que son remuneradas por, por currículum o para, por experiencia, pero el matiz de, de remuneradas conlleva la cotización, sí que la empresa y, y, y el, el empleado o el becario cotizan, cotizan por ello, hubo un intento de que también las empresas cotizaran por aquellas prácticas o aquellas becas en las que el empleado no era remunerado, eso se quedó, se quedó parado, bueno, no lo sé, puede ser que sea el momento en el que aclaren esa situación y finalmente se cotice por todos los becarios remunerados o no, o se mantenga, se mantenga la situación actual, tendremos, tendremos que esperar. Vale, en el apartado de... voy a ver cómo vamos de tiempo, Vale. yo creo que, que más o menos vamos bien, no sé si he ido demasiado rápido con esto de estar aquí. ¿Sola metida, metida en una sala? En caso no, de... bien, Cristina. Vale, gracias Paolo. De, nada. En el caso de En el caso de que tengamos una, una inspección o como medidas preventivas y dejando, dejándolo muy definido en la, en la reforma laboral para que no haya duda de, de interpretaciones, todos los contratos que no cumplan o que no tengan la justificación de temporalidad automáticamente se transformarán a, a indefinido sin que exista prueba en contra, no podremos defendernos, si no lo hemos hecho bien, esta será la, la penalización, transformación a indefinido y nos deja claro por falta de forma escrita. Y, es, y el siguiente punto me llama mucho la atención y, y me muero de curiosidad por, por ver si, si un inspector de trabajo verdaderamente va, va a actuar así, porque dice que se transformará indefinido por falta de alta en la seguridad social si no hubiera transcurrido un periodo superior al periodo de prueba, ¿vale? o sea la gente de, que trabaja en, en estas áreas nos pueden decir que a lo que más miedo tenemos es, es a, a que se nos pueda pasar o que, que cometamos algún error a la hora de dar de alta a alguien en la seguridad social. pues Eso está muy, está muy penalizado con toda la razón, ya que si le sucede algo al, al empleado no hay un, una persona responsable. El compañero de prevención de riesgos laborales eh, vamos, lo lleva ahí porque además sabéis que tienen responsabilidad penal. Me queda la duda de, de si verdaderamente la única sanción sería eh, transformar a la persona a indefinido, sinceramente yo creo que no, yo creo que no debemos de, de perder esa importancia o ese miedo que tenemos eh, quien, los profesionales de, de administración de personal o de las nóminas a dar de, a dar de alta a los, a los empleados, pues yo creo que, que sigue siendo igual de, igual de grave y que, y que el transformar indefinido no te exime de, del resto de, de penalizaciones. Por supuesto, si llega la fecha de, de finalización del contrato y la persona sigue prestando servicio, sigue viniendo a la oficina, no nos hemos dado cuenta, automáticamente la persona se, será eh, transformada en, en indefinido y los contratos celebrados en fraude de ley. Fraude de ley quiere decir que el objeto de contrato no esté bien redactado, que no hayamos dejado claro que necesito un contrato eventual debido a que se me ha caído la red y bueno, tengo el servidor roto de, dando todo tipo de detalles de qué es exactamente lo que ha pasado o por supuesto indicando nombres, apellidos completos, DNI, incluso número de la seguridad social del trabajador al que vayamos, al que vayamos a sustituir. Por supuesto, no tenemos que, que olvidarnos de, de los encadenamientos de, de, encadenamientos de, de contrato. Eh, la consecuencia es la misma, adquirirá la condición de, de, de fijos. Las personas trabajadoras que, y esto sí que, sí que es importante y ahora os explico, eh, os explico el matiz, hayan estado contratadas por circunstancias de la producción, es decir, se sigue dejando fuera los contratos de sustitución, los contratos de interinidad no computan para el encadenamiento de, de, de contratos, por circunstancias de la producción, más de 18 meses en un periodo de 24 para el mismo o diferente puesto. Y aquí sí que anteriormente podíamos tener a fulanito, a periquito, a nuestro a nuestro empleado, eh, un tiempo en un puesto de trabajo y otro tiempo en otro puesto de trabajo, superando esos seis meses que nos decía el estatuto o ese año, ahora directamente no. Ahora va personificado. Si, el, le, si este empleado está más de 18 meses en un periodo de 24, el empleado será eh, indefinido. Y además dice en la misma empresa o grupos de empresas directamente o a través de empresas de trabajo temporal que también antes utilizábamos podíamos utilizar las empresas de trabajo temporal hasta ver si verdaderamente ese ese contrato o ese puesto de trabajo se convertía en algo estructural y necesario de forma de forma indefinida y esto también es importante ocupen un puesto de trabajo que haya estado ocupado mediante contrato por circunstancias de la producción más de 18 meses de, eh, en un periodo de 24. Y lo mismo, a través de, directamente o a través de empresas de trabajo temporal. ¿Qué quiere decir? Pues imaginaros, no lo sé, con todo esto ahora de la tecnología, que eh, me surge la necesidad de crear un puesto de trabajo dentro de mi, de mi compañía que es me lo invento, ¿vale? Director de proyectos tecnológicos. Y como no sé cómo vamos a ir con, con, con estos proyectos, digo, bueno, de momento lo voy a cubrir con, contrato, con contratos temporales y lo, y, y lo vamos viendo. Bien, pues si para ese puesto de trabajo las personas que lo desempeñen lo hacen mediante contratos de duración determinada más de 18 meses, consecutivos, aunque la, la siguiente persona que vaya a ocupar ese trabajo nunca haya estado con nosotros ni en un grupo de empresas ni en ni, ETT, ni eh, tendría que ser un, un, contrato, un contrato indefinido. ¿vale? Al final, quedaros con, con, la, primera, con la primera slide, ¿no? se presume que toda contratación es indefinida y de que de no serlo lo tenemos que demostrar, tenemos que demostrar. Esa temporalidad. Además, no sé si, si recordáis que ya nos venían penalizando primero los contratos de menos de tres días de duración, tenían un recargo eh, en cuanto a la, la cotización de las contingencias comunes, después pasaron a ser los de, los de siete días. Bien, pues ahora son los de, menos de 30, los de menos de 30 días. A toda costa lo que el legislador trata es de evitar que se utilicen los contratos de, de duración determinada. Eh, se habla de triplicar la cotización, bueno, para que nadie se asuste porque es verdad que la primera vez que yo lo leí pensé en mis presupuestos o los presupuestos de, de la compañía y tuve que coger aire, eh, son, es en torno a unos 26 euros, pero sí que es verdad que 26 euros dependiendo del volumen, pues claramente además de la cotización ordinaria, eh, no, podemos, no podemos vivir o no podemos alimentarnos de, de este tipo de, de contratos. Y además, eh, antes cuando la inspección llamaba a nuestra puerta, por decirlo así, nos ponía una sanción global, nos tiraba de las orejas y nos decía no, nunca más, espero que hagas esto. Ahora eh, nos va, van a sancionar por cada persona afectada en esta, en esta situación y las acciones han pasado de en torno a los 6.000-7.000 euros a 10.000 por persona. Por lo tanto, yo sí que creo que a la hora de realizar una contratación, una contratación temporal es importante que los profesionales que trabajamos en estas áreas eh, indaguemos en verdaderamente la necesidad que, que tienen que tienen, pues en mi caso, que tienen los hospitales de realizar esta esta contratación, ya que eh, pues posiblemente en el 80% de los casos se traten de contrataciones de contrataciones indefinidas. Vale. Cristina. Dime. Tengo una, una, una cosita aquí rápida que nos hacen una pregunta. Dice, el salario uh -huh. mínimo de los contratos de práctica son 14.000 euros anuales. A partir del Efectivamente. de enero, siempre que sea un contrato a jornada completa, ¿no? Efectivamente. Si no, irá en proporción de la parcialidad. Vale, y dice que la otra, eh, los contratos eventuales permitirán la concatenación de contratos de seis meses o doce meses mejorados por convenio y los contratos eventuales de 90 días para situaciones previsibles. Tendremos nueve o quince meses de contratos eventuales. Para las situaciones previsibles... Lo que está calendarizado, y vamos a pensar todos en una tienda, en un Zara, eh, saben perfectamente cuáles son esos periodos de rebajas, están calendarizados, no, puede, no pueden durar más de 90 días y no consecutivos. Okay. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Nos quedan, nos quedan tres, tres pinceladitas y ya con esto, con esto acabo y damos paso si, si, tenéis, si tenéis más preguntas. Eh, sí que es importante también eh, para las contratas y subcontratas la aclaración del convenio de, de aplicación y justo esto lo hablaba ayer cuando veían que íbamos a dar esta charla, me preguntaba un amigo y no, no voy a decir la empresa en la que trabaja solo diré que trabaja en el aeropuerto, y a mí esto cómo me afecta, porque claro, yo estoy en una subcontrata, pero yo ¿dónde trabajo? Y yo le decía, bueno, eh, anteriormente eh, había, do, había do, dos opciones, o, o la jurisprudencia podía interpretar de dos formas distintas, bien eh, la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal, vale o de la actividad preponderante de la empresa principal, o eh, el convenio de la, de la actividad de la empresa cliente. En este caso ya no queda dudas, o sea, va a ser el de la, el de la empresa cliente, el de la, el de la función o el puesto de trabajo que desarrolle, que desarrolle eh, el empleado. Y esto, sí que, esto sí, que es un cambio, sí que es un cambio también importante. Otro de los puntos, y esto sí que, que deroga de la reforma de, de 2012, es la ultraactividad. No sé si recordáis que en la reforma anterior nos marcaban que si el convenio no se, no se renovaba o no se alcanzaba un acuerdo en el plazo de un año, se entendía que el convenio había, había caducado. Que si bien es cierto que luego en la práctica... Eh, no nos guiábamos por el convenio, sino que nos íbamos por lo acordado en el contrato laboral y el contrato laboral, al hacer referencia al convenio, volvíamos para atrás y volvíamos a, a acordar las condiciones que recogía este, este convenio colectivo. Bien, yo creo que, que ha sido este el motivo por el que ha llevado a, a, a, a volver a... a a permitir la ultraactividad. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio, si no se, si no se ha alcanzado un acuerdo, se mantendrá la vigencia. Y esto eh, nos puede hacer pensar, ¿esto significa que patronal y sindicatos no van a llegar a acuerdos a propósito para no renovar los contratos, o sea, para mantener los contratos actuales y no meter mejoras o no realizar actualizaciones? Eh, queremos pensar que no. Queremos que pensar que para eso está la, la, la mediación y que, y que no debe de ser necesario llegar más allá de, de una mediación para alcanzar este tipo, de, este tipo de acuerdos. Pero tendremos que ir viendo cómo, cómo van aconteciendo o, o qué cambios o, o, o cómo afecta esto a la hora de las negociaciones de, lo, de los convenios colectivos. Otro cambio importante eh, es... Eh, que prima el convenio sectorial frente al convenio propio, propio de empresa y sobre todo en materia salarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, las tablas de los convenios salariales propios de las empresas, seguro que conocéis varias empresas que tengan convenios propios, pues se me viene a la cabeza el corte inglés, pues el corte inglés tendrá que revisar sus tablas salariales, ver si están... Por encima o al mismo nivel que las tablas eh, de, del convenio sectorial y de no estarlo, de estar por debajo, dispondrán de un año para adaptar los salarios al convenio estatal. Vale, o sea, pensar que esto sí que, tiene, esto sí que tiene un impacto, ya os digo, aquí sí que pienso en la, en la parte de, de los presupuestos, pues, pues prácticamente te, eh, tenemos el año 2022 para adaptar los salarios a, al, convenio, al convenio sectorial. Y bueno. Aunque dependiendo del sector, y tengo que decir que, que afortunadamente en el sector sanitario en el que yo me encuentro no, no hemos tenido que llevar a cabo ninguna de estas tipo de medidas, ningún, ningún ERTE, afortunadamente, sí que es verdad que, que la reforma laboral ha tratado, de, ha tratado de, bueno, de agilizar y yo creo también de aclarar la situación, la situación vivida, vivida en la, en la pandemia. Trata también de, cl de clarificar eh, que prime la reducción de jornada antes que las suspensiones de, que las suspensiones de, de contrato y bueno, dice que, que en caso del cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, que es esto, las empresas que se habían cogido eh, a un ERTE top o e -top, eh, por causas económicas, eh, técnicas, organizativas o de producción o un ERTE por fuerza mayor, se tenían que comprometer después a mantener el empleo, esto ha maniatado mucho a las empresas ya que nadie pensaba o yo creo que todos el día que eh, decretaron el estado de alarma y nos encerraron en casa pensábamos que íbamos a estar dos semanas, iba a ser tipo anecdótico y esto pues ya está, hasta aquí se lo contaremos a nuestros nietos y hemos visto cómo luego después esto se ha prolongado en el tiempo y la normativa había dejado a las a las empresas un poco, me atrevo a decir, vendidas, no o sea, las ventas habían bajado, los ingresos habían bajado, pero nos estaban obligando a mantener los costes fijos y eso en el tiempo no es sostenible, entonces sí que es verdad que, que ahora eh, eh, tratan, si, si despedías en, eh, o no mantenías el empleo, tenías que devolver todas las exoneraciones a la seguridad social de todos los empleados que hubieran que se hubieran acogido a Alerte. O sea, esto claramente era un golpe. O sea, las empresas estaban conteniendo por, por no tener que devolver esta, esta, el ahorro, lo que se habían ahorrado en las cotizaciones de, de la seguridad social. Bien, ahora también lo personifica y únicamente se, tendrá, se tendría que devolver las exoneraciones de la persona trabajadora despedida. ¿vale? Eh, y bueno, lo que os comentaba al principio, la negociación de una prórroga en un caso de un ERTE top, no nos tendremos que ir a esos calendarios infinitos que, que manejábamos con con el Ministerio de, de Trabajo, sino que, que se entiende que, que debe de estar resuelto en cinco, en cinco días. Vale. Yo, por mi parte, hasta aquí. Espero que, espero que, que, que, os, haya, que os haya aportado muchísimo. Y no sé, Paolo, si, si vemos las, las preguntas, si, si ha habido muchos, si alguien quiere intervenir. Tenemos algunas preguntas aquí. Dice Uh, uh, uh, uh. aquí tenemos una ¿qué impacto tiene esta nueva reforma para la contratación de personal extranjero? vosotros que en, en el sector salud por ejemplo tenéis mmm, situaciones específicas de mmm, escasez de talento y que una de las opciones es acudir a personal eh, técnico formado fuera de España uh -huh. Pues claramente, claramente ninguno, o sea, no, no, no hay diferenciación, esto se aplica por igual a los nacionales que, que al, personal, al personal extranjero, no puede ser de otra forma, o sea, sería, sería, sería discriminatorio. Y, y sí que es verdad que, que bueno, a la hora de realizar contratación de personal extranjero nos tenemos que ir a las normas de, de, de extranjería. Ok. Tenemos una pregunta de um, Edwin que dice, en temas de tercerización, ¿qué retos tienen las leyes o para quienes propongan leyes para darle un mayor beneficio al trabajador? En temas, perdón. De tercerización. Es decir, no. desde el punto uh -huh. de vista de la legislación, la tercerización, ¿qué retos está enfrentando en este momento aquí en España con esta reforma? Pues es que, Paolo, no te entiendo. <risa> ¿Te refieres a sus contratas, contratistas? No, dice, en temas de tercerización, ¿qué retos tienen las leyes? O Espera, para voy, la proponga... voy, voy, a, voy a leerlo. Ah, léelo. Es, me voy a poner sí. yo los cascos también, tranquila, no pasa nada. Es que me, me vais a perdonar, pero es que no, no sé qué quiere decir con tercerización. Tercerización me ref, creo que me refiero a, a personal que.. Efectivamente, eh, está, su nómina está en una empresa y este, trabaja para otra. Trabaja vale, en las instalaciones. Pues, uh -huh, uh -huh. Vale, princip principalmente eh, la la, el amparo del contrato fijo discontinuo. O sea, vas a ser un trabajador fijo de una empresa, aunque pertenezcas a proyectos. Y esto sí que es verdad que yo creo que da mucha... A ver, sí, es la contratación de servicio que se sí. vale. Perfecto, sí, sí, es lo que estaba interpretando pero no, no estaba segura. Eh, pues efectivamente eso, o sea, antes te, te contrataban vale, en una genial empresa de estas de las cuatro torres, pero te daban un contrato de obra y servicio vinculándote a un proyecto, a un servicio, en el momento en el que se acababa te finalizaban el contrato. ¿Vale? Ahora no, ahora las empresas tenemos que utilizar los contratos eh, fijos discontinuos y eh, tenemos que recolocar a nuestros empleados una vez finalice el proyecto para el que estaba destinado. O sea, es, hay, hay una obligación de recolocar a los, a los empleados. Y, y además, eh, decía, con un, con un tiempo máximo de tres meses. ¿vale? O sea, yo creo que tres meses con la opción de que te formes o te renueves para cambiar de, de proyecto, creo que es un periodo en el que, bueno, no te da tiempo a tener la incertidumbre e incluso en algunos casos se, se puede hasta, hasta agradecer. Igualmente, bueno, lo idóneo sería no dejar de trabajar más allá de, de las vacaciones. No sé si con esto he resuelto tu, tu duda. Esperemos que sí. Tú sabes que nuestro profesor Carlos Medina nos pregunta, te pregunta... Este, si la aplicación de empresa cliente a los trabajadores de subcontrata aplica también si no es la actividad principal de la empresa cliente. Por ejemplo, jardinería, seguridad. En un principio sí. Sí, o sea, ya vamos a, a la función o, o a la actividad que esté, que esté, realizando, que esté realizando el empleado. ¿vale? O sea, puedes tener una sociedad. Que es de... decir, que externalizar. Sencillamente, todo va por el mismo tubo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay. Uh -huh. O sea, Pongo un ejemplo práctico. ¿vale? Las empresas de, tele de telemarketing, de contact center, vienen acogiéndose al convenio de contact center. ¿vale? Pero dentro del contact center hay una parte eh, en la que a ti te llaman y te dicen, hola, buenas tardes, ¿quieres contratar un seguro? ¿Vale? Pues ahí ya no se podrían acoger a un convenio de contacentes, sino que tendrían que acogerse a un convenio de mediación de intermediación de seguros. ¿vale? Y te aseguro que las tablas salariales difieren mucho. Entonces, esto, esto puede traer, por eso también habrá que esperar a ver cómo actúa la inspección y qué jurisprudencia se va creando al respecto. Cristina, en mi profunda ignorancia sobre este tema, eh... Yo he llegado a la conclusión de que mmm, la reforma laboral tiene como propósito fundamental reducir al mínimo la contratación temporal. Es Por decir, supuesto. poner todas las dificultades posibles, imaginables e inimaginables. O, o, no, o no utilicemos el término dificultad, pongamos uh -huh. requisito. Sin embargo, la realidad del mercado es que existen un conjunto de empresas Hablo, por ejemplo, de startups este, u otros sectores donde directamente se trabaja por proyectos. No se trabaja, entre comillas, eh, a lo largo de los años, este, por sécula, este que es un poco la idea del contrato indefinido. Y yo soy, tú sabes que yo soy un firme defensor del talento y siempre he criticado como en muchas veces, en, las, en muchas ocasiones, este, tenemos que enfrentarnos al, por un lado, este, apoyar al talento, y por el otro la globalización dice, tenemos que buscar cómo gestionar los costes, y estas han sido las maneras. Entonces, um, esta es mi impresión, que, que va a haber que hacer una siguiente reforma, porque hay un cambio de la realidad empresarial, este, que ya el estatuto de los trabajadores no sirve para amparar bajo el paraguas a todos los tipos de empresas que mueven la economía de un país. Y me Ajá. puedo poner en un caso español como me puedo poner en el caso de mm, un país en Latinoamérica o un país en Asia. ¿Okay? Totalmente de acuerdo contigo, Paolo. De hecho, la primera pregunta, que o, o perdón, la primera noticia que yo leí cuando, cuando salió pues bueno, la, el primer borrador de la reforma decía, el titular era, el empresario se va a pensar mucho a la hora de contratar y creo, creo desgraciadamente que, que, que, que es verdad y que, y que sí, que efectivamente eh, todavía no, eh, el mundo está cambiando demasiado rápido y las leyes no nos acompañan, vamos siempre por, por detrás. Eh, sí que ojalá consigamos que sean más ágiles y las tecnologías nos ayuden a, a, ser, a ser más ágiles pero totalmente de acuerdo contigo Paolo Después hay, hay otra cosa que, eh, que tenemos que valorar y lo digo eh, para nuestros alumnos este, latinoamericanos en Europa cuando un país hace un cambio legislativo, ese cambio legislativo tiene que cumplir una serie de requisitos que se llaman armonización a la legislación europea, es decir, tiene que cubrir o tiene que estar bajo la premisa de lo que se plantea como en, en, el, en, el, en términos de la Unión. Y como evidentemente ahora entrarán a la interpretación eh, tanto el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional a nivel nacional y luego el Tribunal Europeo eh, de Justicia, este, esta reforma, hasta que se asiente como tal, le va a tocar unos cuantos años de, de, de recorrido, ¿no? Efectivamente. Este, Estaremos no, ansiosos por ver la interpretación del Tribunal Supremo y el Europeo. Sí, bueno, las, eh, eh, a, a, yo creo que a la sala, a la sala de lo laboral en el, del Tribunal Supremo le van a venir cualquier cantidad de, de consultas este, y porque además tú has hecho algo y creo que esto pasa en muchos otros países cuando se hacen estas reformas y es que la reforma se planta y después ahora cómo opera, ¿no? Cómo es el día a día. Entonces, este y yo por eso me encanta el esfuerzo que tú has hecho para hacerlo. Jesús dice, hace, un, hace un comentario interesante, dice, Cristina, buenos días. El máster lo estoy haciendo desde Perú y las normas de empleo son diferentes, aunque lógicamente haya similitudes. Dice, ¿debe adaptar el estudio a la realidad en mi país? Eh, voy, a, voy, a, voy a aprovechar y te voy a responder yo, Jesús. Este, y Cristina después mm, lo complementa. Um, en términos laborales, siempre tenemos que trabajar con eh, la legislación donde estamos. Eh, el derecho comparado, que es el temario que implicaría esto, es de una riqueza extraordinaria. Y aquí eh, Grupo Vitas, bueno, tiene amplio recorrido y amplia experiencia fuera de la frontera España. Um, dependerá de las condiciones, dependerá de cómo la empresa esté creada en un lugar o en el otro y dependerá de cómo la dirección plantea la armonización de los modelos, pero tú tienes que en principio que eh, regirte por la legislación del lugar donde te encuentres. Seas una empresa española o seas una empresa peruana. La legislación, si la empresa está en Perú y ha sido creada allí, sin ninguna duda. Y afortunadamente eh, existen profesionales muy competentes que manejan todo esto. Y Edwin dice, la pandemia cambió mucho las condiciones de contratación. En Ecuador, por ejemplo, se estableció una ley denominada humanitaria, que la humanitaria no tuvo nada, en la cual hasta bajaron los salarios y se facilitaron los despidos. Según tu experiencia, Cristina, ¿cómo avisoras las condiciones de contratación en la pospandemia? Gracias por tu concepto. Bueno, yo he dicho al principio que no iba a hablar de política, me voy a mantener, no voy a hablar de política, pero sí que creo que, que, tenemos, que o sea, tenemos que apoyar a las empresas. Eh, al final, si la empresa se va a pique, eh, nos vamos todos. Entonces, yo creo que, que al igual que por supuesto tenemos que… que que tener un trabajo digno y luchar por un trabajo digno y que, y que, por decirlo así, los empresarios respeten las normas, también se lo tenemos que poner fácil a los empresarios para que siga habiendo gente que se atreva a crear una empresa, que se atreva a contratar y a cuanta más gente mejor y, y, lo, y lo más flexible. O sea, claramente la pandemia nos ha cambiado, nos ha cambiado la forma de trabajar, nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Eh, por supuesto, ha cambiado las cuentas anuales y los planes que tenían, que tenían las empresas. Eh, a mí sí me gustaría oír una noticia que vaya destinada a ayudar a todo tipo de, de empresas y sobre todo a los autónomos. Los autónomos mueven muchos empleos y, y, y con detrás su patrimonio. Entonces. Eh, sí que me gustaría, me gustaría eh, un, tener una noticia y que, y que también venir a contaros cómo afecta esto a, a, los, a los autónomos, pero bueno, creo que, creo que fíjate, para eso falta más tiempo. Jorge pregunta, ¿es posible que una empresa le pague a un becario o practicante menos de un salario mínimo trabajando 40 horas a la semana? ¿A, actualmente sí. <coughs> actualmente eh, el salario que se le pone a, u, a una beca o una pasantía creo que, creo que lo llamáis eh, lo marca el acuerdo con la, con la escuela de negocios o, o el convenio el convenio se llama ahí ahora mismo no me viene bueno pues es un estatuto un convenio que regula esa práctica y es el acuerdo que, que, que tenga la empresa con la, con la escuela de negocios o donde se esté donde se esté formando la, la persona. Claro, y hay que hay que claro hay que aclarar que este el becario entre comillas al no ser person, no ser no, trabajador no tener el estatus de trabajador este, lo que el legislador pensó fue que mmm, la oportunidad de vivir la experiencia compensa eh, el nivel o no de eh, la retribución. Por eso es que no existe obligación de retribuir. Es una gracia que hace que, que, tienen la, que tienen las empresas. Uh -huh. Pero um, ya sabemos que hay un estatuto del becario en camino, porque efectivamente, uh, Juliana dice que tantos cambios hay para los contratos de práctica y el proceso de hacer ese cambio de estudiante a trabajador. Pues sinceramente, Juliana, yo creo que lo único que que puedes hacer como empleada o como becaria es hacerlo bien porque si, la, si el puesto está cubierto con, un, con, con una beca y es un puesto estructural eh, yo estoy segura de que las empresas no mantienen a los a becarios, piensa que una rotación en un puesto de trabajo no es, no es bueno, o sea, no, a la empresa tampoco le, tampoco le interesa, por lo tanto, lo único que, que hay que hacer es desempeñar bien el, el puesto de, traba, de trabajo y de ahí que te hagan un contrato laboral. Okay. exactamente. Uh, yo tengo una penúltima pregunta, yo nunca hago la última porque... Y es, um, ¿cómo estamos um, en las organizaciones uh, apostando por um, mantener la relación entre presupuesto, talento y um, seniority o antigüedad? Es decir, eh, porque la ley dice a ah, trabajo igual, salario igual pero en una organización hay gente que tiene un año hay gente que tiene 10 hay gente que tiene 30 eh, y hay gente eh, muy talentosa este, o con eh, vamos a llamarlo en la norma entonces ¿qué retos para ustedes representa todo esto? en la gestión y en ese plan estratégico ustedes tienen en recursos humanos? Pues te tengo que decir Paolo que de las empresas en las que yo he estado eh, para mí Vitas es la empresa más diversa y, y lo publicitamos poco porque nosotros tenemos, tenemos personas que, o sea empleados prácticamente que acaban de finalizar la carrera o, o becarios de 20 años y tenemos gente de 70 años que no se quiere jubilar, piensa que la, eh, la medicina todavía hay una generación que lo hacen verdaderamente por vocación y, y es verdad que, que, que bueno pues la verdad es que eso da muchísima riqueza eh, lo veía ayer esta, esta empresa tiene una antigüedad de, de 40 de una, eh, tienen una, una edad media de 40, de 40 años pero sin embargo en la oficina en la que yo estoy estoy segura de que es de, de, que es de 50 y, y, y nos hablaban de edadismo que, que seguro que ya os empieza a sonar la discriminación por, por edad, o sea, sí que es verdad que también está cambiando la forma, de, la forma de liderazgo y no se está premiando tanto el conocimiento como la actitud o por decirlo así, la, val la valentía a la hora de, de enfrentarse a los retos, pero yo creo que la edad no es discutible con esto o sea, yo creo que eso se lleva en la sangre y que puedes tener 20 años totalmente ¿no? de acuerdo te lo dice un casi 60 Así que, eh, este, directamente, eh, lo que hay es que mantenerse sano y demás. O sea, ah, yo ah, no paro de ver contrataciones de gente mayor de 60 años, que además yo personalmente les digo, pero si ya te vas a jubilar, y me dicen, ah, no, no, no, no. Entonces, bueno, eh, que es bien. que hemos llegado, creo que ya estamos llegando al punto en que están las cuatro generaciones este, eh, conviviendo en, la, Efectivamente. en las empresas. Es Efectivamente. decir, eh, las de... La de las de los 50, las de los 60, las de los 70, 80, y están empezando a entrar los de 90. Eh, Juliana decía en la referencia era cambio en cuanto a la ley. Si había una ley que había cambiado con respecto a los contratos de práctica. Es decir, si había, eh, en, el, en lo que estaba establecido, de cómo pasabas de ser eh, estudiante, eh, contrato, de, contrato de formación a contrato uh -huh. regular no, no, no, sigue estando sigue estando igual vale uh -huh. Uh -huh. bueno chicos, este, uh, por ahí alguien dice que cómo, qué pueden hacer para hacer contacto contigo Por dónde te, cómo te pueden preguntar además de que nos envíen a nosotros las preguntas y te las transfiramos a ti Le, os voy a poner mi correo electrónico en la presentación y me podéis contactar por correo electrónico pues nada Cristina, en primer lugar, darte las gracias por eh, tu tiempo y tu sapiencia. A eh, Yo creo que nos ha ilustrado bastante bien este tema. Hoy hablando con nuestro director de, de, de recursos humanos, me preguntó. Y si a Cristina le, decía, le decía, ¿Te vamos a hacer una pregunta, le dice, ¿Tú sabes que es de la casa? Las tres primeras siempre nos las va a responder. Ya la cuarta tendríamos ah. que hablar, pero... Este, es eso, pues. Entonces, yo en primer lugar, gracias por esto. Gracias a quienes habéis asistido a esta sesión, porque sabíamos, y cuando lo hicimos, que no solamente interesaba a nuestros alumnos que están en, físicamente en España, sino también podía interesar a nuestros alumnos de fuera, porque la realidad laboral es una realidad que cada vez tiene... Deja de ser más, deja de ser nacional para ser eh, global y sobre todo porque es un reto en todo sentido, no solamente para las áreas de recursos humanos, sino también para el resto de la organización. No, este, esta, este, este, este cambio no va a afectar solamente al área de Cristina, sino que va a afectar de arriba abajo, desde la dirección general y el consejo de administración, hasta la, el último el último prestador de servicios y demás. Uh -huh. mil mil gracias así es mil gracias a vosotros Paolo pues nada estamos pendientes y ah, chicos ya sabéis buenas primero ser buenas personas segundo cuidarse mucho la salud es muy lo más importante y no esperar a que tengan la última vacuna y el último remedio o sea, <risa> a los virus se lo combaten este, cuidándonos y sobre todo Gracias, Miriam, por el apoyo que nos das desde Marketing y nos vemos en la próxima sesión. O sé sea, bueno, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta gracias, luego. Hasta luego.